Cauquenes Net dice que durante el sábado y domingo Cauquenes <coughs> registró cada día 28 casos en medio de una alza sostenida y muy cerca de una tasa de incidencia de 300, con lo que supuestamente se pasa a cuarentena. Eh, eh, vista a, de esta alza sostenida eh, que en Cauquenes no hay camas UCI, y que los recintos de la región están saturados, ¿por qué no se retrocede a Cauquienes a fase 1? Bueno, son muchos eh, los indicadores y muchas las consideraciones para retroceder o avanzar una comuna. Eh, la tasa de incidencia, una de ellas, Cauquienes tiene una, efectivamente una tasa de incidencia alta de 262 al día del de sábado y una positividad del 12%. Sin embargo, el alza no ha sido sostenida eh, ni de manera constante en el tiempo. Durante las últimas dos semanas han habido días que Cauquenes ha ido con una marcada tendencia a la baja. De todas formas, eh, hay que estar muy atento y en realidad con las cifras que tiene Cauquenes en cualquier minuto podría retroceder a fase 1.